Hey guys, me han pedido Caleta que vaya a explorar la ciudad, así que vamos a ir a explorar la ciudad. Sí, vamos a recorrer Berlín. Hey guys. segundo día en Berlín. Estamos llegando a la casa después de, después de seis horas de estar afuera, ¿cierto, Fito? Estamos exacto. Pero todo comenzó en... Ya, empezamos a recorrer Berlín, ya fuimos a un cafecito. A Fito no le gusta hablar ni gusta verse, así que consideren parte del paisaje. Estamos en el Oberbaumbrücke. Oberbaumbrücke. Bin Nietzsche train fürn Friedrichshein. Ich bin verliebt in mein Bezirk Friedrichshein. Andere Leute, die finden es ziemlich keimlich im Friedrichshein. Ich mein, na ja, okay, es ist nicht wie eine Schreie im Friedrichshein. Alter, krieg dich ein und komm feiern im Friedrichshein. Planet Moodle. Estamos en la Moolor, que es como una, una tienda de departamento, pero solamente de librería. ¿Cierto Fito? Y tiene muchas cositas chulas, por ejemplo, esto. Hasta no haberlo visto, no sabía que lo necesitaba. Bueno, Fito, y me sacaste de ahí me lo está ayando todo. Bueno, el sauce en futuro probadera. Bueno, después el paseo siguió en Kreuzberg y comimos comida asiática en un lugar que se llama Mimok. Ese es, es mi coto. Ahí sigo, ahí será mejor. Quiero cocirlo. Ich will Nietzsche schreiben, fünf Friedrichshain. Ich bin verliebt in mein Bezirk Friedrichshain. Andere Leute, die finden es ziemlich keimig. En Friedrichshain, ich mein, naja, <música> ok, es. Christine Schrein, en Friedrichshain. Alter, krieg dich ein und komm feiern, en Friedrichshain. Y hoy día no, fuimos fuimos dar una vuelta al Tiergarten, que es como un pequeño parquecito Gambelli. Party <muchas> Pasamos por el barrio Moabit, donde vimos eh, edificios del, del 52, de posguerra, de um, gente de la Bauhaus que se, se imaginaban un Berlín distinto posguerra y esa era la, bueno, o sea, definitivamente un envidia a la gente que vive ahí, hay edificios muy, muy lindos. De hecho hay uno incluso del arquitecto Niemeyer. Niemeyer, Niemeyer, Niemeyer. Me encanta la participación de Fito en este lugar. Bueno, así termina mi segundo día en Berlín. Me vine de vacaciones acá a ver a mi amigo Fito y la Mili y sus dos hijas y vamos a recorrer esta ciudad. Tal vez esperaban que recorriera otra ciudad, pero por ahora tendrán que confirmarse con Berlín. Son las 7 y media de la tarde del, del sábado 27 en Chile. Acá son las 12.26 de la noche de la madrugada del domingo 28. Estoy... Susurrando porque las niñas están dormidas Y ya está, esta casa ya está en silencio No veré cómo hago esto De subir videos De Berlín Bienvenido a mis vacaciones Nos vemos en el próximo video Vamos Se llama Mimoc Suena <risa> raro <risa> Mimok, ¿cierto Fito? Qué bonito, fito. ¿no? antes ya no los pico sabes. Pero dime algo,